Ah, Hola, Camila, bien. espere, espere, espere, ya la aviso, que es que toco mandar las cosas. Sí, es esa la se va muchacha va entrando, oiga. Respete, culicaga. Como que su casa, oh, eso, que Son los músicos, son los músicos, sí. dígale que salga. <ríe> Como que los músicos? ¿Y qué nos metiste? No preguntes, solo Gonzalo. De la sierra Murena, Cielito lindo lino lino, viene lino. bajando. Uy no, no, usted se cae. ¿sí? <ríe> no, yo solo toco. Voy a recargar pues por si algo. Ahí me escuchan, eh. Ay, pero ya se hizo de día, no, que juego nada. Ay, ay, ay, ay. Si la escondemos hasta que se haga de noche. Uy, huevos sin recorriendo. No, pero Teo tampoco. No le pegamos a Ana. Buenas. Buenas. Hey, ah, hola, Camila, hola. Espere, espere, espere, espere, ya le aviso, que es que tocó mandar las los co... Uy, esa, ¿y esa te muchacha va, va entrando, oiga. <risas> Respete, culicaga. Como que su Perdón, casa. No, eso, que son los músicos, son los músicos, dígale sí. que salga. Se me fue la, la... ¿Qué? ¿Cómo que los músicos? La, la velocidad. Oigan, si ustedes son los músicos. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿No son los músicos? No, venga, venga. Sí, sí, sí señor, sí señor Sí somos los músicos oye, oye, oye. No, no, no, no, no, falsa alarma, no son los músicos <risa> Sí, sí somos los músicos, no es que yo soy Camilo Yo, sí, yo soy yo el soy músico, no es este, este, este es mi... Pero, a ver, de, venga, usted va, estar, usted va a estar así vestido, en serio Y sus músicos ah, también Sí ¿Toca... ¿Cómo toca decirnos o okay? qué? Pues, a ver, formalito ay, madre. Ah, La ocasión ay. Venga, ya, ya, ya. ¿Por qué no vamos para adentro más bien para que no nos vean acá? así, porque no se pega una cambiadita Sí, sí, ya vamos rápido, ya vamos rápido Vamos mocking, vamos Dos minutos, dos minutos ¿Cómo que los músicos? y qué nos metiste? No pregunte, solo gozalo. Usted se ha hecho unos ballenaticos y listo Yo le presto uno, mi apartamento mi apartamento yo le puesto uno ¿Cuándo tienes? Pues yo solo toco Usted canta sí, sí, sí ¿Cuál le va a cantar? ¿Tiene no, no, ya para el playlist? La de la, a ver... Ok, ¿y cuál más? No, tengo tres cancioncitas ahí como para que... Uy, pero es que... Me dice, aprenda -me canciones románticas y me sé dos. Aguanta, aguanta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, no, tranquilo, tranquilo. Ustedes solo sacan los instrumentos y también. Es que no sé cuál es. Listo. Perfecto muchachos. Acá entro más bien para no dar tanta bolita. Sí, sí, sí. Dios, vaya bisel. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí muchachos, quedamos melos. Melos, caramelos, Don Paulino. Ya hay... Ya, que nervios muchachos. Ah, todo va a salir bien, Don Paulino. Esto puede tocar con guantes, ¿cierto? Sí, sí, sí. eso sí, eso porque es que él toca la guitarra eléctrica entonces ahí tiene... ah claro claro sé sí, que me toca una sé sí, que malo vamos vamos a máximo todo les parece si como que vamos echando sí van, van yendo ustedes van yendo ustedes y van o oh, bueno vamos con ustedes también y preparamos todo y sí, sí, vamos. nosotros salimos de allá Listo. no muchachos en qué nos metimos estamos <risa> es embalados la, la, la, la, la, la, la, la, mío. Nunca habíamos nunca un show. Si nos sale bien esto, nos lanzamos a la fama, amigos. Muchachos, y donde salga mal, papi. Fue un gusto haberlos conocido. Este es el pago de la UNP. Te no, a cantantes. Lo, lo peor es que me dijo que por la paga no se preocupe. O sea, ¿cómo así? ¿Me va a pagar o no? No, ¿cómo está el desempleo en Colombia? Te escoltas a mariachis. ¿Cómo? Uy, por acá, ¿cómo? Uy, esta casa se me hace conocida. <risa> Traumas. <risa> <risa> <risa> Recuerdos. <risa> Uy, chiva No, no gente, es bastante huevón. <risa> Uy. ¡Ay, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no, no, no! Esto no es lo mismo de Don Andrés. ¿Sí? qué? ¿Se comparten en la casa o qué? Este sí, muchachos, si venga, vengamos. Vengan por aquí, muchachos, sigan. ¿Te sabes la de cielito lindo? Eh, ¿Cómo machi? La de cielito lindo te la sabes. No. Ah. Pues cante la que Mona. Uy, un músico ya cayó, <risa> Uy, todo está muy bonito Don Paulino, mira. Uf, qué belleza. Dios sí, mío. Sí. Sigan por aquí, muchachos. No lo pisen mucho porque él es que ha pegado en los zapatos. No sé si ustedes están acá. Como acá. Ajá. Sí, me parece sí, sí. Aunque ahí de pronto por la otra música No interfiere sí. Y yo voy a hacer acá no, pero yo no digo. entonces acá nos hace Sí, eso, sí, sí, aquí aquí. Yo creo que Muchachos, comenzamos con un Fa sostenido Y cambiamos un Re menor, listo Entendido ¿Qué es eso, la <risa> música, las maracas, bueno, sería, sí señor, sí señor, sí lo nervioso que estoy yo, el instrumento loco, a todo va a salir bien, muchachos, denle, denle la, la... para señalar, para que se pongan así como estoy si yo, con la guitarra colgadita, Ámelo. Ah, Ya cuando eh, comencemos, pues están. Venga, hágase aquí a la mitad. Venga, es el vocalista. Cuando nos haga esto bien, nos lanzamos a la fama. Oye, primo, 20.000. Ya le digo cuánto me pagaron. ¿Cómo? Ay, si sí, me iba a bote de gasolina. Sound muted. Sound bueno, resumed. Pues eso <risa> Chicos, ¿me escuchan Melo? Sí, se le escucha muy bien. Mira. Sí, le... Pero... Bueno, ya le envió la dirección primo. ¿Quién más viene? Eh, don J. Paul. Ok. No, esto va a salir mal. ¿Aló? <risa> ¿Qué pasa? Eh, No te diste cuenta lo que vamos a hacer. Un momento ahí por. ¿Qué van a hacer? Dale. Ay, Dios santo. No, un Dale un Dale. Uy, se deshacen. Ah, <risa> Ay, Dios mío. Uy. De la emoción. De la emoción. De los nervios. Hey, ¿Qué me decías? Eh, estamos tocando canciones aquí para la esposa del alcalde. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? A ah, usted no tenía que preparar eso Le traigo un espejo Un poquito no. <ríe> ¿Por qué? Para que practique, ¿no? <ríe> va a llorar No, todo ah. va a salir bien Todo va a salir bien Entonces, cuando ella venga Ustedes empiezan a cantar Y ya después yo hablo Así. Ok hágale, hágale. ¿Y cuándo nos callamos? Pues tocan una, se callan, y luego tocan la otra. Ah, bueno. Pues, ustedes son los marianes, ustedes son los que tienen que saber. <risa> Va a salir mal, muchachos. Va a salir muy mal. Excúsenme. <risa> eh, y les digo, esto no estaba planeado. <risa> Bueno, pero Jota ya viene o se va a demorar mucho? Pues me dijo que ya venía en camino Don Paulino Vamos a comenzar con una canción lenta, ¿listo Don Paulino? ¿Le parece? ¿O ¿Ustedes, son los que saben, Ustedes son los que saben de música Ah, caray <risas> Bueno, y fájense, que hoy, co hoy, co hoy cobré bonos de la alcaldía. ¿Cómo? Puesto que hoy cobre impuestos, entonces fájense muchachos. Listo. Nunca habíamos tocado juntos. pero va a salir bien, muchachos. Bueno, ensayen ahí, quiero escucharlo un poquito. Eso, ensayemos. Muchachos, ¿algunos de ustedes están en GoPro para que quede registrado este momento? Sí, yo, yo, yo, yo. A ver, para que digan que no. Don no, Paulino me escucha, Don Paulino me Los escucha. Dos. Sí, sí, te escucho. Ah, listo. Sí, yo estoy en GoPro. Bueno, vamos a comenzar con esta canción que dice... Mm. Uy, me desafiné. <risa> Un poquitico. Y <risa> si me organta en español. <risa> Chicami, ¿no tiene una en español? Uy, esta. Pero es que una lenta así como. A ver, a ver, ver Cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quieren aplastar Donde tú vuelves más callado y solitario qué bonito. Bien, cambia el muchachos. Ya viene, ya viene Ay, qué es ¿Esa última le gustó a Don Pauli? ¿No otra? Sí, sí A ah, me encantó ¿Me la dedicas? No mm -hmm. Este muy feo Uy Uy, cómo tocas sin manos <ríe> Uy, se me olvidó no sé Que no se lo olvide Abre no lo los ojos para verlo no. Pero si sí se escucha bien Sí, se escucha muy bien es que no puedo hacer mucho ruido por acá, porque... Código chancleta después. Ojo llega el código chancleta en la mitad de la serenata. Es que, es que apague esa música. ¿Usted ven la rosa o no? Eh, sí. sí. Uy, que me caigo. Se mata el cantante. Y eh, reicen reícen todo muchachos Ya que quedarte hace más maten por ahí Ay, las necesidades a medias Uy, una cagada a mitad de cantar es, Espérame, espérame que ya vengo Y usted blanco Ay, no No me imagino con qué está tocando. <risa> con el bulto. Con la tercera. <risa> la está sosteniendo con el bulto. <risa> Loco. No puede. Híjole. Híjole, no vi Híjole. Híjole, qué nervios. Y después de esto el vanilla está abierto <risa> <risa> Dijo Mira, bueno, si no. despedida de soltero, rápido, ¿no? <risa> pero es que apenas... el, el vanilla quedó en otras manos En otra administración Ya se me fue todo el saldo del mes <risa> No, pero apenas el primer paso del matrimonio y después... Ay, muchachos, viene viene, oh. viene, viene, viene Viene, viene, viene, viene. viene. al matrimonio y después y algo más elaborado ah no obviamente cuente Ay, con mira, nosotros mira, mira, mira. Hey, muchachos pilas el cantante pilas hágale hágale hágale ahí me escuchan ahí me escuchan si si se te sí, escucha <ríe> <ríe> luego, eh. luego llega y pa sin voz <ríe> a mi me escuchan ahí me escuchan si sí, si sí, muy bien sí, sí. Okay, okay. Voy a recargar voz por si algo. Muchachos, recarguen voz. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Sí, sí. <risa> ponte en la mitad, venga. Ustedes son la cagada. Venga, ahora es acá, no. No, no, aquí está bien. Ver, sí, la mitad, ponte bueno, en la, la mitad, ponte la mitad. Precisamente ah. última hora, ¿cierto? Bing, bim, bim. Ay, no, no, está mejor al otro lado. Sí, sí, aquí, eso, ponte tú en la mitad que tú canta. Ya vino, ya vino. Pero se estrellaron, no. No, no, no, no, no ahí vienen, ahí vienen viene. Ay, Dios mío, ahí viene, ahí viene. Ay, ¿sí ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hola. Oye, pero me voy a meter ahí la guitarra por la boca. <risa> No, compórtense sí, no. Ay, pero ya se hizo de día, no, que huevona Si la escondemos hasta que se haga de noche Uy, vamos sin cinco <risa> Ahí me escuchan, ¿eh? Compórtense me escuchan? <risa> <risa> ¿Ahí me escuchan? Camilo, échate más para allá Si sí, se escucha bien, se escucha bien Sí, sí Bueno, comen, Encomen, encomen Camilo, Camilo 5, 4, 3, 2 5, 4, 3 2 2 y medio 1 a buscarte ni a ti ni a mí donde todo es más callado y solo. Ni a, ti, ni a mí qué está haciendo? Sí, sí, sí. Adiós, eh, ¿Alguien me escucha? Eso, sí, sí, sí, sí te escuchamos. Venga, ¿dónde es están? ¿Dónde están? Estamos dándole una que serenata que de a la problema, esposa de un pobre. A... A... Sí, pero ¿en dónde? Muy ya te digo. digo. Uh... En tiempo, ¿Y, eh, y a mí nos no nos me invitan, ¿no? A me dejaron por allá tirada. Y... 70-46. Aquí, donde estoy yo? ¿70? <ríe> te quería proponer si. Vamos por aquí, rápido, rápido, corran, corran. golpeazo me pegó, ¿qué? ¿Cañas? ¿Qué pasó? <tose> Mami, ¿qué tú quieres? Eh, no, salió, Aquí llegó tu tiburón. ¿Qué ¿Qué <tose> Trapo novio los novios no me gusta dime lo estoy llamando y no me contesta. Es que estoy tocando. <risa> ah, me, ¿no? me, me, te mando la ubicación, no me Pero si está emocionante, es por allá. Entonces, Pablo, nos es nosotros y Carmen y la, la futura mujer. ¿Y nada que está haciendo? No sé. Pero hay que venir elegante. Ya no me puedo quedar tranquilo, ¿Es por aquí? si no vienes ¿Ven? te lo perderás, yo no te ofrezco ningún abrigo, solo mi aburrida honestidad. Escuchemos a los músicos que están como buenos, primero el grupo de música se encuentra bueno en la ciudad, lo mejor, eh, es lo mejor para la menor. Situación es la mejor, yo no te busco, pero te esperas mi interior. Si soportas todo lo que te pueda decir, que me emborracho cinco días para sobrevivir. Yo te aseguro que tú te vas a divertir, imaginando cosas, palabras que decir. Si me respondes que sí, definitivamente tú junto a mí, no habrá problemas. Yo que me dejo a alguien así. <ríe> Después de todo, ¿qué más puedo hacer? Pásame lo hacer? que tienes ahí, pásame la cajita que te Pues al parecer, soy un tipo austero. A veces, sin interés, prefiero ser insípido. Stars like the in your eyes. The no, ya se quedado muy baila. al motel septiembre 26 juramos que eso nunca nos iba a tocar. iba a ser algo casual una o dos veces al mes eso ya no era normal al cumplir los 23 desgraciadamente me perdí en tus pecar rubí en la galaxia que tu y ahora muero por estar ahí mis palabras nunca mienten Muchas gracias chicos. Siempre, siempre, don Paulino. Bravo, Espero bravo, haya disfrutado. Aplauso. Felicidades a los novios. Bravo. Felicidades a los músicos también. Muy buena la música. Sí, sí. Excelente. sí muchas gracias. A ver. Bueno, muchachos, yo no sé si acá ya todos conocían a Valentina. No, hola, Valentina. Para los que no la conocen, les presento a Valentina, mi novia Y... No sé Primera, dama Sin palabras Sin palabras, sí Ay, pues, hola Muchas gracias por estar aquí Y por haber participado de esto, de verdad Estoy muy feliz Oh, Tienen código café <ríe> Dame un momento, Veni. Vení, eh. ¿Cuál es una equi? Tóquese otra, tóquese otra, primo. Sí, bueno, tócate otra ahí. Listo, listo Primo, primo. Toquemos ¿no? una más, una más. Vamos, muchachos. Una ranchera, muchachos. una ranchera. Primo, una ranchera. ¿Cómo? ¿Cuál pidió? Una, una ranchera. Listo. ¿O qué canción quieres tú? ¿Cómo que cagan el... ¿Alguna ranchera como hicieron por ahí? Aló, aló, me escucha, me escucha. Aló, aló. Se aló, le aló, escucha, aló, se, aló. se le escucha. Abrevas. rancheras como que no hay porque es que estamos con instrumentos eléctricos, entonces como complicado. Pero Oye, el a ver. Ay, primo, primo, primo, la, la, por la que Reyes recibió un batazo, que era muy bonita, acuérdese. Ah. Ay, no, ay, no. No para conversar, solo de verte me muero de. No, te no, me no de notar, Pero tu embrujo ya surtido efecto Si te demuestro amor fraternal Me hago pendejo deseando tu cuerpo Esa agonía tiene que acabar Después decido quitarme de medio Para dejarte encontrar Un vato que te hable directo Oy, Gata, no. Un cabrón muy formal que te diviertas. con su perro sí. Obvio. El narcisismo en ti es tan natural Si le sumamos usas el cerebro El resultado <risa> te vuelve fatal Es tan difícil guardar de respeto no eres azúcar mientras yo soy sal Van nuestros mundos girando tan lejos por estos días me he de conformar con dedicarte a algunos de mis versos. Calavera, no me puedes llevar sin haber amado primero. Y si no podré amar, ya deja de perder el tiempo. Sin Muchachos, por favor, voy a traer una, sin una champaña sin del bar. Por favor. Y si no podré amar, ya deja de perder el tiempo. Sí, no le sale nada. Y ya acá está como llegó toda golpeada. Le dicen elegante y vea como bien. Sí. No, le falta sea calvo. Sí, definitivamente Mira a tus papás Que no vas a regresar Te vas con un loco Que no te para de amar A vivir es Libres, es Allá en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Quiero desnudar tu alma Y dedicarte una canción Darle todo mi cariño Y entregarte mi amor oh, oh, oh, oh. oh, qué bonito tú Vestido negro, que ella baila, que ella baila con el campo, mira, mira corazón, olvida el miedo que hay en ti, y es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó, Rita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor, se escapa de mi vida ya, Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres sí, a sí, San Lucas, Definitivamente, ojos, si nos echan de la UNP ya sabemos qué hacer cuando fuimos al motel Septiembre 26 Juramos que eso nunca nos iba a doler Iba a ser algo casual Ya, ya la cantó, Uno, ya la cantó. Mes, Eso ya no era normal Al cumplir los 23 Desgraciadamente me perdí En tus en la galaxia que para servirle. Ya esperemos que le hagan champaña. Hacemos un brindis. Ah, listo, listo. listo, pues. listo. Y les pago. <ríe> Uy, qué voz es otra. Nos fajamos. Uf, papi, no. el estrellato. Sí, de aquí, a la fama. Muchachos, tómense una copita. Uy, muchas no, gracias. muy amable. Muchas gracias, muchas gracias, Uy, pero caballero. La botella no, la botella no, la copa. <risa> aquí, aquí, lo que igual o sea, tenemos, tenemos más botellas allá, entonces si quiere más, se lo pida listo. <risa> Uy, ese ay. tiene tosecita. Uy. Ojo con el COVID. Oye, Díaz, póngase el tapabocas, si está enfermita. eso yo, ese pues, más tiene como la cara de un niño. Es un bebé. ¿eh? Sí, Otra era, copa claro. No, si no me la toma No, no, no La mía está como vacía ¿no? Ya se la tomó? Sí. Uy, no, pero cañas Si, sí, tenía malo. tenía un tantico de sed No, ya sí, no me dé más que con el alcohol me vuelvo loco no, no, no, no. Oye, primo Pero usted no me ha presentado bien a, a, a su hermano. ¿Cómo? No, yo soy una amiga Ah... ah. Hola. Mi hola. nombre es Carmen. Él viene de Rusia. Uy, qué chévere. Allá hace mucho frío. Sí. Ya. Mucho. Creo, pero pues no sé, ya. Eh, yo nunca he habido. en ustedes. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo hola. le va? Hola. hola. Hola, ¿Cómo a se ver. dice? ¿Cómo se dice? A ver, yo hablo ruso. No, Oye, es... Caballero, ¿y usted cómo se llama? Usted no hace ya, ya. un buen golpe en la cabeza ¿Por qué? No, pues yo ahorita eh, le pasé la champaña y como que se cayó ah, y se no, pegó No, no me resbalé un poquito pero es que me, se me cayeron las llaves de la moto Hasta Ah, ya, ya, ya, ya Bueno, ¿y a ahora llegan ¿Cómo las se muchachas? Juanito. Eh, Juanito ¿Qué? ¿Cuál es muchacha? Ah, mucho gusto Juanito Christopher Ah, mucho gusto Christopher, eh, eso mucho gusto Bueno, bueno, bueno ahorita cruzco. de pronto se arma el el Tengo que esperar Romo no, ah, no, no, no y los caballeros, a ver yo conozco a Máximo a Camilo, el otro no lo identifico. Ah, no conoce. Ah, bueno. O Uy. será que sí? A ver. No, si la no sé. buena. Permiso. Ah, Mateo. Es Mateo. Uy. No? Sí, ese es Mateo. Ah, pues nos hacemos acá con toda la gente. Oye, la señorita no, no se presentó. No, ¿Quién? Ah, es la novia de Jota. Sí, soy, ah bueno. Soy yo Jota se parece a Gilman. Si, sí, si, sí, solo le faltas hacer más Gilman pintado. <ríe> sí. eh, le falta las tatuaje que tengo en la cara atrás. ¿Quieren un poco más de champán? no, eh, no, ya, no, no, ya con el. No, yo creo que. Ah, no? Si sí, yo tomo y malo. Oh. No, no, no, ustedes tienen que conducir o algo eh, de sí, estas sí. conduce. Yo, yo conduce. Pero... El a conduce, vez. sí. Uy. Tiene <ríe> tosecita. Sí, así es. Ven, bueno, ven. Oye, oh, ¿y ese malo detrás quién es? No lo conozco. ¿Quién? Ah, Él ¿no? es escolta, ¿no? O Connor. quiere un poco más sí. de sí. campan. Ah, ¿él es Connor? Sí, sí, con con sí. Que le pegaste, que le pegaste. Ah, es que lo, ah. lo balacé. Sí, <ríe> sí, sí. Ah, mejor bueno. no, ¿Cómo? Uy, ¿cómo? ¿Sí? Oye, ¿contraste a un fotografer? Y el cabrón no trabaja, no va vestido de trabajo No, ni idea Parece que va a jugar golf. No La muchacha, la muchacha me descompuso la cámara Uy, no Señor, ¿tiene permiso de la cámara? No, no, no, es de mentiritas es Ah, de ya, ya, ya. mentiritas solo las calumbran así por, por juguetes. No, solamente, sí, eh. solo voy a mostrar el permiso ah, ya y sí. lo dejo. Ah, en serio, se la muestra ah, si listo. quiere ay, hasta la fábrica. Señ señoritas, por favor. Disculpe amigo, ¿un baño dónde queda? Ah, baño allá al fondo. Allá al fondo, detrás. Ok, vale, ¿sí? a amable. Listo. Oye, no, ya casi me dan las ganitas. Ya no, estoy en la piscina. Ay, ay, primo, primo, primo. Ya estoy sintiendo. Hacer, Nos metemos a la piscina otra vez. No, primo. <risa> vamos, vamos al hueco del amor. Vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, Venga, vamos al hueco cata. del amor. Cata, bueno, carne. muchachos, la hora, la hora del despeluque. Vamos allí a la, a la cueva. Listo. La hora del despeluque, eso. Uy, para allá. Jaime.